Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia Berlí, creadora de la Academia Libre Emprendedor y en este video quiero contarte los motivos fundamentales por los que estás arruinando tus ventas. Esos motivos, esos aspectos que no estás teniendo en cuenta, esos detalles que te están haciendo perder oportunidades de ventas en tu negocio. Pero antes de empezar a hablar de ello, quiero invitarte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que publico cada semana, hazlo, presiona el botoncito, suscríbete y forma parte de esta comunidad en YouTube en donde todas las semanas vas a recibir contenido para aprender a vender de forma natural, diferente y sobre todo con tu personalidad. ¿Ya lo has hecho? Entonces vamos al contenido de hoy. Como te decía anteriormente en este video, quiero contarte ¿Cuáles son los motivos que están arruinando tus ventas, que te están impidiendo cerrar más ventas? Y vamos con el primero, que es uno de los más habituales y que quizás estás cometiendo y te está haciendo perder muchas oportunidades de venta y es hablar más que escuchar. Queremos hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar y hablar cuando estamos en una venta. Le queremos contar a nuestro cliente todo. Queremos explicarle por qué deberían trabajar con nosotros, por qué somos distintos, cuál es nuestra diferencia con la competencia, cuál es nuestra propuesta, qué le vamos a aportar, cómo lo vamos a ayudar, cómo vamos a hacer el paso a paso de nuestro trabajo, qué le va a aportar nuestro producto, por qué esto, por qué lo otro. Bueno, queremos contarles tantas, tantas, tantas cosas, incluso cuestiones que para el cliente tal vez que no son eh, relevantes, tal vez no le, no le interesan. En una venta, quien habla no es quien vende y este es un error que cometemos. Creemos que cuanto más hablo, cuanto más le cuento a mi cliente, más el cliente va a pensar ¡Wow! Sí, esta persona sabe un montón, se nota que tiene una experiencia terrible, se nota que, uh, que tiene un servicio buenísimo, que el producto es genial, que conoce mi mercado, que me conoce a mí, que va... Wow. No realmente, lamento desilusionarte, pero esto no pasa, sino más bien todo lo contrario. Tu cliente, cuando tú hablas, hablas, hablas, hablas y hablas, y encima la mitad de lo que estás diciendo no le interesa, ni aplica para su caso, ni es lo que te ha dicho, lo que sucede es que desconecta por completo, empieza a pensar en, bueno... Eh, termino esta llamada y voy a hacer la compra porque tengo que ir a comprar patatas o tengo que ir a recoger a los niños o uff se me está haciendo tarde, podría estar trabajando, tengo que hacer tal o cual cosa, a ver si viene el repartidor de Amazon o lo que sea. Pero desconecta de lo que tú le estás diciendo, deja de escucharte, deja de prestar atención a lo que le estás contando. Entonces, quien habla en una venta no es quien vende, sino quién va a comprar. Es el potencial cliente. Esa es la persona que tiene que hablar. ¿Por qué? Porque es quien nos va a proporcionar la información para que podamos contar la propuesta de valor. Para que podamos entender qué es lo que está buscando esa persona en concreto. En qué situación está, a dónde quiere llegar. Y en función de ello, en primer lugar, podemos analizar si somos la persona o tenemos el producto adecuado para poder ayudarlo. Si es un cliente para nosotros, si es nuestro perfil de cliente ideal y en ese caso, en el caso de que confirmemos que sí, poder presentarle nuestra propuesta de valor, pero no una propuesta de valor genérica que le presento a este cliente, a este cliente y a aquel cliente. No, una propuesta de valor que vaya en función de lo que esa persona me ha contado que le está pasando, en función de lo que esa persona me está explicando que le está sucediendo y no algo genérico que podría ser para todo el mundo. Para algo, ese cliente se ha abierto conmigo, me ha contado su situación, me ha explicado en qué momento está, me ha explicado hasta dónde quiere llegar y yo, que he escuchado y que he entendido su situación, puedo contarle por qué lo que yo hago es justo para él o para ella, ¿vale? De nada sirve que yo le cuente todos los aspectos, quizás mi propuesta de valor tenga distintos, distintos aspectos, o ayuda a clientes en distintos puntos, y de nada sirve que yo me extienda contándole cuestiones que no son importantes para esa persona porque realmente eso no lo va a ver como un beneficio ni como algo atractivo para poder dar el paso y comprarme o empezar a trabajar conmigo. ¿sí? Entonces, este es uno de los errores más, pero más habituales que cometemos a la hora de vender. Recuerda, quien vende no habla todo el tiempo, sino que escucha, escucha y escucha todo el tiempo, eso sí. ¿Vale? Otro de los errores que también están arruinando nuestras ventas es el no saber establecer cómo vamos a realizar el seguimiento en el caso de que el cliente necesite pensárselo. Cuando un cliente me dice a mí, bueno, Cecilia, eh, me ha gustado, me ha cuadrado, me parece genial eso que me cuentas, pero yo lo quiero eh, pensar un poco, no me quiero precipitar, es una inversión de dinero para mí, o eh, tengo que consultarlo con mi pareja porque en mi casa estamos acostumbrados a tomar este tipo de decisiones en conjunto, o tengo que ver si me puedo gastar este dinero, o tengo que revisar mi cuenta del banco, echar cálculos y ver si te puedo pagar... Eh, uno de los errores más habituales que cometemos es, vale, tú piénsatelo y ya me dices algo. ¿Cuándo crees que me podrías decir algo? En el mejor de los casos preguntamos esto. Y mira, lo veo y en estos días te digo algo. Vale, vale, y cerramos la llamada sin acordar cuándo vamos a volver a hablar. Si no estableces un seguimiento, luego empiezan los problemas por tu lado o porque empiezas a preguntarte irá a tomar la decisión, me irá a comprar, irá a trabajar conmigo, no irá a trabajar conmigo, le habrá gustado mi propuesta, mm, la habrá cuadrado, hubo algo que dije mal, eh, seguro que no le contesto, me olvidé de decirle esto otro, ¿qué hago? ¿le mando un correo? ¿le mando un whatsapp? ¿la llamo? Eh, es muy pesado si, si lo llamo, mm, va a pensar que soy una desesperada, ¿sí? eh, levanto el teléfono y le pregunto que si ya ha podido analizarlo, si ya le podía preguntar a su pareja... Todos esos interrogantes empiezan a aparecer en nuestra mente cuando no hemos establecido, cuándo vamos a hacer ese seguimiento, cuándo vamos a volver a hablar. Perfecto, yo comprendo que te lo tengas que pensar, que tengas que echar cálculos, que lo quieras meditar, que lo que sea, pero vamos a establecer cuándo vamos a volver a hablar, cuándo vas a tomar una decisión. Esta es la mejor forma de evitarte. En primer lugar, todas esas eh, cuestiones, esos pájaros mentales que te están dando vueltas por la cabeza, que te estás preguntando que si lo has hecho mal, lo has hecho bien, si va a trabajar o no va a trabajar contigo. Y sobre todo tener una respuesta y de cerrar esa venta en esa eh, llamada de seguimiento porque ha sucedido incluso con clientes que eh, he llamado para... Eh, preguntarles y me han dicho no, mira, la verdad es que lo he pensado y no por esto, por esto y por esto y he tenido en esa llamada la posibilidad de decirle no, no, no, pero mira que lo que yo te ofrezco está ta, ta, ta, ta, ta, ta esto no lo has entendido o esto sí que te lo puedo aportar o esto lo podemos hacer de, de esta otra forma o esto lo podemos ajustar a lo que tú me estás contando y podemos hacer esto, esto y esto o podemos hacer esto, esto, otro ¿qué te parece? y he cerrado esa Venta, esas ventas, ¿vale? Entonces, una llamada de seguimiento no solamente es el recibir un sí o un no, sino también es una oportunidad para volver a hablar con el cliente, despejar dudas y finalmente cerrar esa venta. Pero para ello tenemos que haberlo acordado, ¿sí? Porque luego, si no, empiezan todos estos problemas, todas estas preguntas, todos estos interrogantes que tenemos en nuestra eh, mente, ¿sí? Entonces... Si no quieres arruinar tus ventas, si no quieres arruinar las posibilidades que tienes de vender, también debes establecer cuándo vas a realizar ese seguimiento. Otro de los motivos que arruinan muchas de nuestras ventas, por no decir la mayoría, es que en el momento en el que llegan las objeciones, nos venimos abajo. ¡Chao! Ha llegado una objeción y... Nos caemos, veníamos con una energía genial, habíamos creado una química tremenda con el cliente, parecía que ya éramos amigos de toda la vida, la propuesta eh, estaba todo perfecto y de repente, ¡pum!, saca, llega una objeción y nos derrumbamos. Error, error, error, error. Nunca una objeción puede tirarte abajo, al contrario, siempre digo, las objeciones son... Una oportunidad maravillosa para cerrar una venta. me dirás, Cecilia, sí, está mal de la cabeza. Si me está poniendo una objeción, me está diciendo que no me va a comprar. Bueno, lamento <ríe> eh, no coincidir con, contigo. En realidad no lo lamento, sino más bien todo lo contrario. Me alegra decirte que una objeción es justo todo lo contrario. Es un pero, pero también demuestra un interés por comprarte. Algún cliente que, que no tiene objeciones, que no tiene ningún pero, que no tiene ninguna pregunta, que te dice, bueno, sí si me cuadra me lo pienso y te digo, probablemente no te vaya a comprar. Pero un cliente que tenga dudas, que tenga preguntas, que tenga objeciones, es un cliente que está validando quizás en su mente o tal vez no ha entendido algo de la propuesta y quiere comprarte, le ha interesado, le ha gustado, quiere seguir hablando contigo, quiere entender si realmente la solución que tú le estás ofreciendo es lo que está buscando pero está validando la posibilidad de dar ese paso, ¿vale? Entonces, venirte abajo a las objeciones es un grave error que arruina tus ventas. Lo he vivido y lo veo mucho cuando llegan las objeciones, cuando realizamos prácticas con, por ejemplo, mis alumnos o las sesiones que doy de roleplays uno a uno en donde realizamos dinámicas de venta y llega la objeción de, bueno, sí, genial, pero me parece muy caro. Ah, bueno, vale, bueno, eh, ¿no? Y agachamos la cabeza, ¿no? Y bueno, y claro, sí, no, lo entiendo perfectamente. Bueno, bueno, cualquier cosa me dices. No, no, error, grave error. Una objeción es una oportunidad para terminar de explicarle a tu cliente porque lo que le estás ofreciendo es lo que está buscando, por qué es diferente, por qué debería trabajar contigo o para aclararle las dudas que tenga. Así que nunca te vengas abajo cuando lleguen objeciones, sino todo lo contrario. Aprovecha esos peros, aprovecha esas objeciones para dejar todo en claro y poder cerrar esa venta y de esa forma vas a conseguir una mayor tasa de cierre de tus ventas, vas a poder conseguir generar más ventas para tu negocio y vas a conseguir también tener mayor práctica y poder también decir, vale, si todos mis clientes me están poniendo esta objeción es que hay algo que estoy contando mal en mi propuesta de valor y vas a poder también darle esa vuelta a tu propuesta de valor para poder contar tu, tu parte, para poder hacer tu venta de otra forma Teniendo en cuenta todo esto que te están diciendo tus clientes. Así que te invito a ponerlo en práctica en la próxima llamada, en la próxima reunión, en el próximo eh, Zoom que tengas con un cliente para poder cerrar más ventas. Cuéntame en los comentarios si te animas, si quieres pasar a acción, a la acción, si que es implementarlo en tu negocio, también te invito a que te suscribas a mi lista exclusiva de email marketing en donde todas las semanas tienes ideas de este estilo, consejos, tips, historias de cosas que me suceden siempre vinculadas a que te lleves una reflexión para aprender a vender de forma natural, de forma diferente y con tu personalidad. Te enseño a vender con Herset, mi propia forma de vender, mi propio método. Te puedes apuntar en libemprendercom barra email para recibir todas las semanas los correos y por supuesto no olvides suscribirte aquí a mi canal de YouTube en donde nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.